Bueno, muy buenas. Eh, habitantes del barrio Antonio Oraniño, mi nombre es Gustavo Alberto Ategortúa Rico. Eh, vengo habitando desde hace más de 40 años en este barrio, pues desde que nací. Y pues realmente para mí es un placer eh, en esta oportunidad presentar la plancha en la cual estoy liderando junto con profesionales y personas de mucha experiencia. Soy ingeniero industrial especializado en el área de proyectos. Técnico en Contabilidad Comercial y Bancaria Sistematizada, actualmente laboro en el Sena y pues eh, una de las cosas que queremos es aprovechar eh, el potencial de los profesionales en pro de la mejora de, la, de las condiciones del barrio. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Lo primero, eh, hay unos proyectos que debemos eh, gestionar, ¿por qué? Porque hay unos compromisos que tiene por ejemplo el ente departamental y entonces vamos a solicitar que esos compromisos que se hicieron se, se cumplan. Entonces dentro de esos compromisos está gestionar lo que es la parte de la, de la pavimentación de la, de la carretera que comunica con el barrio Viveros que está detrás de, de, del, del parque y también uno de los compromisos es mejorar las condiciones del parque porque vamos a gestionar con el ente departamental para la implementación de, una, de un polideportivo totalmente cubierto que es importante no solamente como polideportivo, sino como un escenario que nos permita a nosotros reunirnos a todo el barrio. Bueno, algo también importante que tenemos que hacer es eh, gestionar ante la ente municipal y departamental la construcción del segundo piso de la escuela que está totalmente abandonada desde hace mucho tiempo y ya se está deteriorando la plancha que en este momento pues es una pérdida grandísima para, para la comunidad. Entonces debemos aprovechar eso que ya está y continuar con la construcción y terminarlo. Dentro de esto pues son eh, procesos de gestión, pero hay unas, una, unos proyectos que, son, que se pueden llevar a corto plazo. Dentro de esos proyectos pues les quiero comentar que además de ser eh, profesionales en las áreas anteriormente dichas, pues también tengo conocimientos en la parte de telecomunicaciones, redes, eh, manejo de sonido y, bueno, y otras cosas. Lo que deseamos es implementar esos conocimientos, ¿de qué forma? Colocando los sistemas de seguridad, o sea, cámaras de seguridad y adicionalmente unos sistemas de, de sonido ambiental o perifoneo para que en un momento dado desde un sitio podamos visualizar todo el barrio y si encontramos por ejemplo gente en el parque que esté fumando o haciendo cosas inadecuadas, podamos informarle a las personas desde cualquier sitio diciéndoles por favor retírense porque en este momento los estamos observando y necesitamos que se retiren porque pues, nos están perjudicando o si no vamos a tener que llamar a la policía. Eso es algo que debemos eh, ayudar a mejorar para darle seguridad a nuestro barrio. Algo que también vamos a, a trabajar es en traer al, al salón comunal, mejorarlo, organizarlo de forma tal que podamos traer eh, eh, formación para el trabajo y desarrollo humano, por medio de entidades como Encena, que nos permite de forma totalmente gratuita, por ejemplo, crear unidades productivas y luego presentar proyectos a la red de emprender, recursos que podemos utilizar, recursos que pueden ser entre los 80 a 100 millones de pesos para empresas o proyectos. Un ejemplo bien claro es Arepa Mía, Arepa Mía fue uno de los proyectos presentados en Red Emprender y que se ganó ese, ese, ese, ese dinero para poder instalar ese hermoso proyecto que vemos allí en el, en el, en el barrio La Grande. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros también con muchos proyectos de aquí del barrio Antonio Nariño? Algo importante que debemos también gestionar y pues que es a corto plazo, eso sí lo podemos hacer de una vez, es comenzar a crear diferentes eventos deportivos, entre ellos campeonatos de microfútbol, básquetbol y voleibol, que generen un ambiente deportivo en el barrio, ayudando a que los, a los, que los chicos estén ocupados. También vamos a colocar eh, clases de aeróbics entre semana y los fines de semana, para que las personas jóvenes y adultas que lo deseen totalmente gratis puedan ir al parque y aprovechar esas instalaciones. Bueno... Espero que nos apoyen, recuerden que este domingo contamos con su voto, es algo importante, no lo haga por usted, hágalo por todas las personas de la comunidad. Recuerden, antes de votar, analízalo bien, infórmate bien y vota bien. Mi nombre es Jorge Luis Quintero, soy ingeniero forestal, egresado hace 30 años de la Universidad de Estoy interesado en participar en la, en la Junta de Acción Comunal como Vicepresidente para hacer un cambio radical de las costumbres y, y formas de, de manejar las situaciones que se viven en nuestro barrio. También quere, quiero, en, en unión con los dignatarios y los participantes en los comités, distintos comités, eh, Unirnos a otras juntas de la Comuna 3 para adelantar proyectos, gestionar ante la, la, la, la administración municipal y gubernamental eh, en la parte ambiental y ecológica y apoyar a mis compañeros en todos los proyectos que se adelanten durante este cuatrenio que se posible Lo oh, importante en este momento... Es que la Junta hay que darle un verdadero sentido de servicio hacia la comunidad. Porque hemos visto que varias de las obras que han hecho han quedado muy, muy mal concluidas. Y esperamos también que se sostenga con la normal aquí la escuela que es del barrio, que sea eh, adscrita a la normal para que cuando los niños salgan aquí de, de quinto año pasen a la normal sin ninguna contrariedad y sin ninguna oposición como ha pasado ahora, que no hay como para ellos. Y esperamos también a ver si hacer por lo posible para ver si continuamos que se nos termine la construcción de la escuela que quedó inconclusa, que tenemos el primer piso y el segundo piso que ya está acabando, la plancha por falta de mantenimiento y entonces esperamos a ver, porque se necesita hacer dos aulas más. También queremos el respecto, respecto a la seguridad en el barrio, que la policía venga con mayor... Con mayor, con mayor frecuencia aquí al barrio porque ya se han presentado varios problemas respecto a las personas que fuman marihuana y que vienen a poner problemas aquí al barrio. Así es que esperamos, vamos a colaborar con el alcalde y esperamos que le salga bien el señor alcalde aquí estos cuatro años que tiene porque sabemos que es una persona importantísima y que sabe mucho lo que es la administración. Y esperamos colaborar con él a, para hacer lo posible a ver qué alcanzamos nosotros para el mejoramiento de nuestro barrio.